Que simplemente el toque de queda. Bueno, es posible, que lo van a poner. ¿Usted está de acuerdo que sea así? Si van a, a, a, a cooperar con los que ellos cooperan, la gente no van a sacarlo a murchar de la hambre. Yo no estoy de acuerdo porque es que la gente no es muy desobediente. Ellos no obedecen el toque de queda, aunque lo, aunque lo firmen, tú ves el acuerdo. No, no obedecen. Los dominicanos están como el burrito cerero. Claro que sí. ¿Por qué? Bueno, para cuidar a la población, porque hay demasiado contagio. ¿Usted qué hace? ¿Por qué? Porque esto, la epidemia está acabando. Sí, estamos de acuerdo porque hay mucha gente enferma, Imagínate, enferma 11 mucha gente con este grupadero, con este grupadero de gente que hay ahora. Sí, sí. sí. ¿Por qué? Ah, oh, Dios, para que la gente no se contamine más. Y eh, eh, ello duró tres meses. Eh, Toque de queda que para, y no se fue. ¿Por qué en 45 días te cree que se va a ir ¿Esto cree que, eh, eh, la pandemia? Yo estoy de acuerdo que simplemente, ¿tú sabes por qué? Porque nosotros los dominicanos no colaboramos con el, la situación que estamos pasando. Si nos ponemos todos de acuerdo y usamos nuestra mascarilla, la pandemia puede reducir un poco, de lo contrario no. Yo estoy de acuerdo que lo ponga Claro que sí. ¿Por qué? Porque el golpe de queda es bueno, la gente no anda a la calle. Claro que sí. ¿Por qué? Adiós, tal vez se acabe el contagio porque... Estamos feos para la foto. ¿Qué te queda? Porque así hay menos contagio en la sociedad. Claro que ¿Por qué? sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por muchas cosas. ¿Sí? se aplaca esta enfermedad que anda? Claro que sí. ¿Por qué? Para que la cosa siga bien, porque tú estás mucho infectado y así menos va a haber cuando sigue tú que te queda. Bueno, yo estoy de acuerdo, sí, pero que no cierre todo completo. Sí, claro. ¿Por porque así la gente puede tomar un poco más de conciencia y tal vez todo se puede solucionar.